Si vos sos de esas personas que en este momento ah, sentís que tocaste fondo, que estás agotado, te invito a que empieces a pensar qué otras opciones tenés. Qué estás pensando que te puede cambiar la vida para bien. Qué es lo que te gustaría. Si no lo perdiste al trabajo, si todavía tenés la opción de elegir dejo o no. Lo primero que, que me parece que es importante pensar es qué es lo que más te gusta hacer. Y si de lo que te gusta hacer vos crees que te sentís en condiciones de poder generar algo de trabajo con eso. Por ejemplo, ¿sabes coser? ¿Te gusta coser? Eh, ¿Sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? Bueno, de eso podés vivir. Si te gusta, podés dar lo mejor de eso y de poco vas aprendiendo estrategias de ventas estrategias para poder llegar a vender de la mejor manera es como que es necesario que empieces y pongas un límite y digas bueno hasta aquí llegué gracias por todo lo que aprendí porque con cada trabajo o, o a lo mejor no tenés experiencia de trabajo a lo mejor recién estás por comenzar entonces por eso te invito a que digas bueno a ver qué es lo que me gusta hacer voy a darme el permiso a equivocarme para aprender porque para eso estamos para aprender para dar lo mejor de cada uno y de a poco ir aprendiendo y te cuento que hay muchísimas cosas que en youtube podés aprender muchísimos muchísimos tutoriales que son gratuitos yo he pasado por esta situación donde eh, me costó muchísimo tomar la decisión bueno hasta aquí llegué es más soy odontóloga trabajé 15 años como odontóloga hasta que un día porque seguí estudiando otras cosas, dije, bueno, como odontóloga ya hasta aquí llegué y realmente amé la profesión. Es una profesión hermosa, la hice con muchísimo cariño, me capacité, pero trabajé 15 años, después empecé a hacer docencia, también me encantó, lo disfruté, aproveché el momento, disfruté, aprendí muchísimo con los alumnos, con mis compañeros, mis colegas, pero llegó un momento en que uno consciente que uno puede dar otras cosas, entonces eh, si vos estás en esa situación que vos decís bueno no quiero más de lo que estoy trabajando y crees que podés hacer otras cosas, que otras cosas te pueden llenar o a lo mejor han cambiado las circunstancias de tu vida, a lo mejor te cuesta salir de tu casa porque tenés niños pequeños o a lo mejor ya tus hijos crecieron y querés cambiar, eh, te sentís que tenés más libertad, entonces ¿qué sabes hacer? qué te gustaría aprender a hacer, entonces en base a eso empezar a cuestionar, a ver qué cosas puedo hacer y bueno, eh, a partir de ese momento recién, si vos me comentás y me decís qué te gustaría hacer por ahí o, eh, te puedo seguir acompañando, pero por lo menos generar la duda bueno, no quiero trabajar más en esto, me gustaría probar esta, esta otra opción ¿Y qué es lo primero que va a salir? No, imposible, mira si dejo cómo le voy a dar de comer a mis hijos o de qué voy a vivir, yo no tengo nadie que me acompañe como, como te pasará a vos o a otras personas. O sea, excusas van a salir muchísimas, que es lo común, porque es el miedo a moverme, miedo de hacerme cargo de los riesgos. Pero quien no se arriesga, no gana entonces te invito a que te arriesgues, pero lo primero que va a venir van a ser los miedos entonces por eso empezá a ver de qué manera puede ser el camino más suave al cambio ¿sí? Bueno, si vos crees que te sirvió este video, le pones me gusta, si te querés suscribir a mi canal con todo gusto te voy a recibir y eh, podés hacerme tu comentario soy María Marta Cantarel y me dedico a acompañar a las personas a que puedan transformar sus vidas en lo que les gusta, en mejorar su calidad de vida. Un beso grande y seguimos comunicándonos. Chao, chao.